dijeron no tenéis que entrar estudiar una carrera formal pero tenía muchas ganas de tocar en, en conjunto tocar en, eh, con un grupo de personas o oh, esto fue como un sueño un impulso nuevo hicimos ese trayecto que fue mucho más allá logrando incluso grabar un disco que es un producto físico y que vamos espero a, a presentar en las redes sociales dejando testimonio digamos de lo que se hizo en el taller para siempre. Mi mamá contenta, mi papá contento, y todos súper felices. Ahora que voy a llegar con el disco, <ríe> va a ser un regalo así, de así. generar un disco así. Pues ahí lo que que te encontré con gente de todas las edades, señoras de casa, hombres también ya mayores, eh, extranjeros, un haitiano también fue compañero de nosotros, y el loco aprendió Aprendió el oficio en, en un mes. A mi profesor Sandy, yo le dije que hey, mi profesora es tan buena persona y, y hace un trabajo muy bien, sufre bien, él está la mejor. Entonces, cuando se abren oportunidades como esta, te encuentras con gente como, como el profesor Milton. Como profesional, así lo encuentro seco, una persona que tiene muchos conocimientos se agradece que encontrar personas con esa disposición personas con esa capacidad de, de entregar también de entregar lo que tienen, tiene mucha mucho para entregar así que se agradece al profe Milton, si sale al aire un saludo No, él es, él es genial, es como una persona que ha estado siempre ahí o sea, ofreciéndonos todos su apoyo, como no, si hay que seguir adelante cuando veía que nosotros nos desmotivamos. Eva se involucró como persona con todos nosotros. Trató de entender un poco el contexto del cual veníamos todos. Puso siempre mucha atención a cuáles eran las motivaciones de cada uno. Y creo que logró conjugar todo eso en el proceso de la banda. Muchas gracias por el tiempo, por la dedicación y dar la cara toda la semana que estuvimos. Que estuvimos trabajando juntos. Y vencer los miedos y, y, y hacer lo que uno le gusta en realidad. Yo creo que eso, más que yo creo en la vida de repente, eh, ganar plata, todo eso de repente hacer lo que uno le gusta. ¿no? Tener lo suficiente para vivir también, pero hacer lo que uno le gusta, yo creo que esto es lo que me gusta a mí.